Hola a todos, bienvenidos a la última clase de elementos de un artículo empírico. Hoy vamos a ver el tema de discusión y conclusión. En estas últimas clases hemos estado viendo los diferentes elementos que componen un artículo empírico. Recuerden que un artículo empírico es aquel que tiene participantes. Vimos cómo era el título, cómo se ponían los autores, cómo se hacía un buen resumen cómo se escogían las palabras clave, los elementos que lleva una introducción, e incluye justificación. Vimos cómo se ponía el método en cuanto a instrumentos, participantes y procedimiento. Vimos cómo se desplegaban los resultados, que puede ser en texto, en tablas o en figuras. Y hoy vamos a ver ya lo último, que es la discusión y o conclusiones, y es que a veces se ponen juntas, a veces se ponen separados. Y vamos a ver también las referencias. En cuanto a la parte de discusión, ahí es donde se va a poner cómo se interpretan los resultados, o sea, por qué salió lo que salió. Se van a comparar estos resultados con resultados de estudios previos, o sea, es congruente con lo encontrado anteriormente o no. Esto es importante porque recuerden que, al menos en psicología, esto se basa en patrones. La psicología se basa en el estudio de patrones. Entonces, si ustedes encuentran algo que es similar a lo que se ha encontrado en otro contexto, implica que hay un patrón. Y eso es útil. En la discusión también se analizan las implicaciones de los resultados, o sea, qué indica. Eso es para poder presentar las conclusiones. Y algo muy importante, la discusión es de lo que ustedes pueden citar cuando están citando un artículo. En la discusión los autores están haciendo un aporte original basado en los resultados de su estudio. Nada más que tienen que tener cuidado si van a citar la discusión, porque tienen que poder identificar qué es lo que dicen los autores del artículo que están leyendo y qué. ¿Qué es lo que están diciendo los autores citados por los autores del artículo? Sí, ya sé, está un poquito complicado. Pero básicamente la discusión sí la pueden citar, nada más asegúrense que sean las palabras de los autores del artículo. Las conclusiones también es de lo que más se puede citar. Y son muy útiles porque ahí se, en teoría, se debe de poner el mensaje global del estudio. O sea, a veces hacen un estudio muy grande y en la conclusión son tres frases. Pues no pasa nada, esas tres frases son la esencia del artículo, es lo más importante para que ustedes citen. En conclusiones, los autores a veces hacen recomendaciones para futuros estudios, como qué consejos se deben de tomar en cuenta para continuar estudiando el tema, en qué punto se pueden ahondar, qué aspectos se debe considerar. Ya con esto se termina la carnita del artículo y ya lo único que queda por poner son las referencias. Recuerden que la función de las referencias es proveer la información necesaria para identificar y localizar cada fuente de información citada. Esto es, si un lector lee un artículo y tiene dudas sobre alguna de las citas, en las referencias debe de poder encontrar todos los datos para ir a la fuente original y revisarla. Según la APA, las referencias que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias y viceversa. Normalmente en la referencia se va a poner el autor, el año de publicación, el título de la referencia y los datos de publicación, que según sea el tipo de referencia es lo que se pone. Cuando es un artículo de revista se ponen los datos de la revista, o sea su nombre, el número de volumen, eh, las páginas. Cuando es un libro se pone el lugar de impresión, el lugar de publicación más bien, y la editorial. En la lista de referencias que va hasta el final del artículo se usa una sangría francesa, según la APA, y un doble espacio. ¿Alguien sabe por qué? Se las dejo de tarea y me dicen la siguiente clase. El orden de las referencias, igual que en las citas, es primero alfabético y después cronológico. Y bueno, las formas básicas son las de la APA que ya habíamos visto. Entonces, no, no hay mucho que hacer más que pues aprendérselo y practicar, practicar, practicar, practicar. Así que les recomiendo que cuando estén leyendo artículos, vayan poniendo la referencia en formato APA. Para que practiquen, practiquen, practiquen. En esencia, el artículo de revista es apellido, coma inicial, punto coma, apellido, coma inicial, punto coma, presente apellido, coma inicial, punto, paréntesis, año, paréntesis, punto, título del artículo normal, punto, nombre de la revista en itálicas, coma, volumen en itálicas, paréntesis, número, paréntesis, coma, y los números de página divididos por un guión, punto. El artículo de internet es igual, solo que eh, no, no hay números de páginas, a veces sí hay, pero casi no. Bueno, a veces no. Se le puede poner de dos formas. Recuperado el día del mes del año de la página. O a veces no se le pone el día y el mes del año. Como quieran, está bien. Los libros también ya poquito. Se les tiene que poner, como les decía, el lugar y la editorial. Y los capítulos del libro, bueno, ahí sí nos cambiaron la jugada. Porque... Ya no sigue el mismo patrón. ¿Se acuerdan que normalmente la forma es apellido como inicial punto? Pues en, en los capítulos del libro es al revés, es inicial punto apellido. Aquí como lo están viendo, ¿no? Apellido como inicial punto, paréntesis año, paréntesis punto, título del capítulo normal punto, en, y ahora sí, inicial punto apellido. Bueno, cambia la jugada. Es cosa de que vean cómo está escrito, agarren el manual de la APA y practiquen, practiquen, practiquen. Y bueno, esto es todo por este video. En el siguiente les voy a poner un ejercicio.